Los invitamos a las viudas de Zapata Hacemos el, el recorrido final En cada uno de los platillos mencionando los nombres En las enchiladas Zapata Tenemos lo que son los plátanos fritos Los nopales asados El chicharrón de ribay Nuestros frijoles tapatíos Nuestro guacamole tropical eh, Sopa de tortilla Lo que son sopecitos en, de chicharrón en salsa roja El caldo tlalpeño la tlayuda, nuestro chicharrón de, de pescado, nuestro taco chile de agua, una ensalada de cítricos, doradita zapata, eh, tostadas de tinga, tacos de carnitas en salsa verde, eh, lengua de res en, en salsa verde, eh, costilla en cacahuatada y un corte de arrachera. Nos despedimos, ahora sí recuerden que también para los paquetes navideños y posadas las vidas de Zapata, una excelente opción Gaby, muchísimas gracias, muchísimas gracias.